Ahora Dios cambió mi sentido y camino por su sendero. De tengo más, de mí tengo menos, porque mi Cristo ha sido muy bueno. Te... Edgar Alejandro Salido, conocido como Hammer Espada, se dedicaba a llevar el mensaje de Dios, cantar música positiva para jóvenes y predicar el bien, pero nunca imaginó que su vida terminaría como un verdadero infierno. Bendiciones, un saludo desde Ciudad Juárez de Hammer Espada. El reconocido cantante de rap cristiano, un género al que se dedicó durante años, estaba realizando unos trabajos de construcción en un local comercial, cuando la muerte lo alcanzó de forma cruel y violenta. Me rasgué las vestiduras, el pecho y el corazón. Debo ser muy sincero con esta administración. En un vecindario de Ciudad Juárez, México, cuando una lluvia de balas le sorprendió. Deja de ser un mendigo, acércate al altísimo y mora bajo su abrigo. En medio de los balazos, Edgar Alejandro Salido fue impactado por los proyectiles mortalmente, un hecho que generó caos en el vecindario. Tu mal destruyo y al ejército de Cristo te incluyo. Varios medios locales indican que el atacante le dio un balazo directo en la cabeza a la víctima. Junto al cuerpo bañado en sangre fue dejado un cartel con un mensaje dirigido a los polleros o coyotes quienes cobran a inmigrantes por ayudarlos a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Toda la gloria es de Cristo y el pueblo unido jamás será vencido. Por esta razón, los miembros de su iglesia creen fue confundido por su vestimenta, asegurando que él no se dedicaba a este tipo de actividades ilícitas. Yo soy libre, Cristo ganó la lucha. Incluso en su cuenta de Facebook, el rapero difundía sus participaciones en eventos masivos promoviendo la palabra de Dios, al igual que sus videos musicales de alabanza. Carrera, detienes, de El sangriento crimen ha llenado de consternación a la comunidad y mucho dolor, en especial a sus compañeros de iglesia, quienes han iniciado una campaña de GoFundMe para recaudar fondos y así poder costear los gastos de sus actos fúnebres.